Pues les saludamos mis amados, les saludamos con mucho gusto, con mucho placer Con mucho gusto y placer estamos aquí eh, para llevar un, un tiempo de oración Gracias por acompañarnos eh, Hoy no me acompaña aquí en, en pantalla mi, mi esposa eh, Voy a estar aquí solito pero sí quiero hacer un pequeño comentario antes de in in iniciar este pequeño espacio de un tiempo de oración. Acabo de recibir un texto de, de un amado hermano que por cariño le decimos cacho. Hoy falleció su madrecita. Estaba joven. Tenía, iba a cumplir ya 96 años, así que lo único que pasa es que se nos está adelantando un poquito, pero que Dios lo tenga en su santa gloria. Y a toda la familia del hermano Cacho enviamos nuestro saludo. Es la primera vez que voy a hacer un video eh, con un tema como este. Pero también eso me da el, la pauta para tomar un tiempo de oración. Dice Amós eh, en el capítulo 9, verso 11. Digo, perdón, en el capítulo 9, verso 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que hará alcanzará al cegador, estamos hablando de los tiempos que la gente vivía solamente en el campo, y el pisador de, de las uvas al que lleva la simiente, la costumbre antigua, pues, es un proceso mucho, muy, muy diferente, se destila de una manera muy diferente solo en algunas partes del, del mundo eh, hay pisadores todavía de huevos. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derriten. ¿Qué, qué, qué tremendo es esto? Que se van a derretir. Entonces, hoy al al entrar aquí a preparar el programa, pues la primera nota que veo al entrar a mi página de Facebook, pues fue la muerte de, de la madrecita de, de nuestro hermano Cacho. Y pues vaya nuestro aprecio, nuestro, nuestro cariño a toda la familia y vamos a aprovechar este, este momento en ese tiempo de oración. Para bendecir. A toda la familia. Y a todos aquellos que, que también están. Perdiendo un ser querido. El camino. Es un camino por el que todos vamos a caminar un día. A veces vamos solos. A veces vamos acompañados. Dependiendo de cada circunstancia. Pero. Tengo un par de versículos para, para orar. Eh, dice ahí en 2 Samuel 22, 7. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a Dios. Y dice la escritura. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. Esto es lo interesante de la, de la oración. Que nosotros podemos clamar en cualquier momento. Y el Señor con seguridad que nos escucha. Si estamos en tu camino. Entonces yo quiero que me permitan tener un tiempo de oración. Y que me acompañe, acompáñame en ese tiempo de oración. Por todas las personas que están ahorita pasando por un mal momento, eh, ya que con esto de lo, del COVID, pues cuánta persona ha fallecido. Aunque hacía un comentario una de mis hermanas, digo una porque tengo varias, y estaba platicando yo ella con mi esposa hace un rato, antes la gente moría de muchas cosas, de cáncer, de, de, de miles de enfermedades. Pero ahora todos lo sacamos al, al COVID. Y otra, cualquier cosita que haya de gripita o cosas por el estilo, dolor de cabeza, dolor de, de, de lo que sea, chécate a ver si no es el covid en nuestros tiempos de juventud y de niñez, no existía nada de eso, aunque existían muchos, muchos problemas de salud. Pero ahora todo va enfocado hacia un punto, al COVID. Esas nuevas epidemias que han estado surgiendo. Pero, ¿hasta dónde nosotros mismos estamos provocando que esto sea así? ...yo creo que se nos ha olvidado un poco... permítanme hacer esta reflexión... ...nos ha olvidado un poco... ...el apartarnos... ...de Dios... ...y cuando digo apartarnos de Dios... ...es porque a lo mejor sí tenemos una religión... ...tal vez es posible... ...pero... ...tenemos... ...a Dios verdaderamente en nuestra vida... ...el Señor Jesús verdaderamente... ...ya entró a nuestra vida... Ya le dijimos que, que nos perdonara nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Y le, ya, ya le dijimos al Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, santifícame. Y dame la sabiduría para estar siempre en la presencia de Dios. Y yo creo que ahí es donde fallamos, digo, de esta manera, ahí es donde fallamos muchos. Porque sí podemos tener una religión. Hay cientos de religiones, cientos, cientos, pero cuando nosotros estamos en el Señor es diferente que tener una simple religión. Lo que tenemos que tener en Dios es la relación, esa relación que la podemos obtener a través de su santa palabra, cuando estamos leyendo su palabra y cuando oramos, cuando meditamos. Y es por eso que la importancia, mi amado, mi amada, de estar en el Señor. No tener una simple religión, sino una relación. Yo te, me siento solo porque no tengo a mi esposa aquí a mi lado, como siempre. Pero Está bien, nada más simplemente hoy no se sentía en condiciones de, de estar aquí conmigo. Y le dije, bueno, pues vete a hacer de, de, de almorzar, de, de comer para tomar el resto del alimento. Y ella lo ha hecho ya por muchos años, de estarnos atendiendo. Y le decía precisamente hoy en, en la mañana... Con respecto al tiempo Lo que hace el tiempo En, en nuestras vidas nos envejece Pero el corazón No debe de envejecer Mi amor hacia ella Sigue siendo el mismo El de ella hacia Hacia mí Sigue siendo el mismo y El amor hacia nuestros hijos Sigue siendo el mismo El amor hacia nuestros nietos Sigue siendo el mismo Y el amor hacia nos, Semejantes Sigue siendo el mismo Aquí estamos precisamente por ustedes. Y es por ello que en este momento yo quiero hacer una oración especial por ti y por los que nos ven y nos escuchan en cualquier momento. Porque esto queda grabado y luego lo ponemos en diferentes plataformas. Te invito a que me acompañes en la oración. Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos su santo nombre. ¿Cómo no darle gracias, mi Dios? Porque para usted nada es imposible. Nada, absolutamente nada es imposible para usted, Señor. Fortalezca a las familias que están partiendo un ser querido como la familia de Cacho. Así le decimos de cariño. Pero, Jacinto, recibe nuestro abrazo de apoyo, tanto mío como el de mi esposa. Pero también contigo, mi amada, contigo, mi amado, si has perdido un ser querido o estás pasando por una situación crítica y difícil, déjame decirte, estamos contigo. Estamos contigo. Y si hay algo más necesitas, a saber. Siempre cuando pongo los mensajes pues, hay manera que me digas de que también tú requieres y necesitas de un apoyo de oración. Y este es el momento precisamente para tomar un tiempo de oración para ir en ayuda y en auxilio de aquellos que están en la necesidad para ir en auxilio, para con aquellos, nuestros amigos, conocidos, hermanos en la fe, que están pasando por una situación crítica difícil. Ha habido mucha muerte, ha habido mucha gente que ha enfermado, ha habido muchos, muchos problemas. Ahorita los hijos de, de nuestra hija resultaron supuestamente con ese covid ¿Y cuántas gentes hay en el mundo, alrededor del mundo, que están pasando por una crisis? Nos decían nuestra hija que todo estaba bien, que estaban bien, hoy habían amanecido muy bien. Pero ¿cuánta gente sí está sufriendo, está pasando por un mal momento? Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, vamos a preocuparnos para amarnos los unos a los otros. Ese es el legado que nos dejó el Señor Jesús, cuando dijo que, que nos amáramos los unos a los otros. Y ahí es donde tú y yo podemos extender nuestra mano para poder estar con el hermano, con la hermana, con el amigo, con la vecina, con el compañero de trabajo, y que podemos decirle, aquí estoy contigo. Porque también ha crecido la violencia. a cada rato vemos en las noticias que van y asesinan a personas. Recuerdo ahorita uno de los casos a una muchachita le dieron 22 balazos, se imaginan. ¡22! No sé qué harían no sé cuál era la vida de esa muchachita, pero la obsedía de, de esa persona de ir a, a dispararle 12 balas a esa pobre criatura. Y digo criatura porque era una jovencita. ¿Y cuántos asesinatos hay? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos accidentes? Estamos llenos de violencia en, en nuestra vida. Y una de las razones principales para que exista esta situación es la falta del conocimiento pleno y perfecto de Dios. Porque podemos tener la religión, pero a lo mejor estamos muy lejos de la relación diaria y personal con Dios. Y esa es la que nos limita y nos quita de hacer cosas indebidas. Que Esta reflexión y este tiempo de oración, mi amado, mi amada, nos haga reflexionar cómo estamos viviendo nuestro día. Y hasta dónde, y hasta dónde de verdad podemos estar con aquellos que están en esa necesidad de que alguien extienda su mano o pueda dar un abrazo y que pueda decir, aquí estoy contigo. Y esto es lo que yo quiero decirte a ti, aquí estoy contigo. Cualquiera que sea tu situación, aquí estoy contigo. Queremos para ti lo mejor. Queremos para tu familia lo mejor. y que puedas tener la bendición de Dios de tal forma, de tal manera que tengas incluso la abundancia la espiritual primeramente y luego la material porque todos podemos ser prosperados queremos nos dice ahí la escritura amado Juan hablando con tanto cariño, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es lo que Dios quiere: que seas prosperado en todas las cosas, que no haya un, un límite, pero también que no haya un límite en que tú extiendas tu mano. Para bendecir a otro. Pero, pero como dice ahí la Escritura. Así como prospera tu alma. Que esa prosperidad venga también unida con Dios. Y para eso necesita estar el Señor en nuestras vidas. Y conocer de las Sagradas Escrituras. Y conocer más del Señor. Mi amado, mi amada. Reciban la bendición del Altísimo. Reciban la bendición del Altísimo. Pero acérquense. Sean honestos, sean honestos, sean sinceros, sean sinceras, buscando de Dios. No de la religión, sino de ese acercamiento profundo con Dios que te pueda permitir tomar tiempos de oración como lo estamos haciendo en este momento, que salga de ti el acercarte a Dios, y decirle Señor, aquí estoy. Y que podamos decir, lléeme aquí Señor, envíame a mí, para que tú, nosotros podamos ser los que podemos bendecir a los demás. Mi amada, mi amado, les abrazamos en el amor del Señor, Estamos contigo, te queremos apoyar en la oración, solo háznoslo saber y permite que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga tu familia y que Dios bendiga a los tuyos y que sea para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén, amén y amén. Mis hermanos, pues hasta ahí le vamos a, a, a dar. No, no quería hacer esto muy largo, ya como que llevan 18 minutos y medio. Pero sí quiero, anhelo y deseo que la bendición del Altísimo sea sobre ti y sobre los tuyos. Y si en algo podemos ayudar, servir, simplemente pues ver saber. a saber para apoyarte más directamente a ti. Y pues bendecimos a los que ya se están reportando, como Carlitos. Bueno, nosotros le decimos Carlitos, Carlos Chu. Eh, él nos escuchaba desde que estábamos en una radio en la frontera. Y él era un jovencito de 17 años cuando nos empezaba a escuchar. Y te amamos Carlitos, bueno yo le digo Carlitos, ya, ya, ya no está jovencito, ya, ya. ya han pasado muchos años. Y bendecimos también a Marta Nelly, pariente por el lado de, de, de mi hermano, que viven allá en Monterrey. Y pues bueno, estamos contentos, estamos felices. Bendiciones, Teresa. Bendiciones. Y les deseamos a todos lo mejor de la mejor de la vida. Y sobre todo, en la unión y en la comunión con nuestro Señor. Que la paz y el amor del Señor llenen y colme sus vidas. Y gracias por estar eh, en contacto con nosotros. A ti, Carritos, pues, Dios te bendiga. Eh, y que, pues, toda tu familia esté bien. La que está allá en México y la que está allá en, en tu tierra, por allá, a la orilla del mar. Bueno, pues, bendiciones, bendiciones y que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Y recibimos también nosotros las bendiciones que, que nos mandan. Así es que gracias, gracias, mis amados. Y hasta aquí llegamos. Ya, sin querer, ya van 21 minutos. y Ya no pensaba haber hecho más de 10 minutos en esto. Pero a veces no, no puede uno parar de, de, de, de comentar, de decir lo que pues, Dios, Dios está haciendo. Y Reciben un saludo de mi esposa, que ya empieza a hablar sabroso por ahí. Eh, y pues bueno, damos gracias a Dios por la vida de ella, y por la de todos nuestros hijos, y por todos ustedes. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Bendiciones.